Hola y bienvenidos amigos a este vídeo. Vamos a ver cómo pasar el archivo que tenemos guardado en nuestro PC a Android Studio y viceversa. En ambos casos es bastante fácil. Vamos a ir a Android Studio y vamos a dar un DA de bisectores. Vamos a ir a Storage. Perdonadme por mi inglés. Dependiendo del dispositivo que tengamos cargado, puede que varíe un poco. Estas opciones, en este caso en un big con Android 14 aquí tengo la tarjeta de memoria y la memoria simulada interna está aquí Emulated 0 eh, aquí están todas las carpetas. Voy a enviar por ejemplo un documento ahora simplemente con arrastrar que es suficiente. Vamos a ir a download. Ahora vamos a comprobar en el dispositivo si lo tenemos. Si veis que no aparece pulsáis con el botón derecho y le dais a subcensar o pulsáis control más F5. Y para pasar de Android Studio al resto del PC pues es muy fácil también, simplemente hay que situarse sobre el archivo, pulsamos Save App y se abrirá el explorador en el cual podemos elegir dónde lo queremos guardar, solo es darle en OK. Nada más, un saludo Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.